El pasado mes de febrero, tras la movilización ciudadana para limitar la expansión de las canteras en el municipio, la coalición Adelante COIN llevó al Pleno Municipal una moción para que se realizasen mediciones de la emisión de polvo y ruido a la atmósfera y se hicieran públicos esos datos. Para ello solicitó la creación de una comisión integrada por representantes políticos locales, vecinos, empresarios de las canteras y la Junta de Andalucía. En esta moción pedíamos tres cosas muy concretas. En primer lugar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 La moción salió adelante por unanimidad de todos los partidos políticos representados en el Pleno Municipal y desde adelante COIN se cuestionan por qué a día de hoy aún no se ha creado dicha comisión. Han pasado ya más de nueve meses desde que se aprobó por unanimidad la moción y el equipo de gobierno aún no ha hecho absolutamente nada para crear y convocar ...a la Comisión de Control del Polvo de las Canteras". En relación a la instalación de los medidores... ...desde adelante COIN se señala que si bien sí se instalaron... ...a comienzos del verano... ...aún no se conocen los datos que arrojaron esas mediciones... ...que estuvieron marcadas por diversos incidentes... ...y que según ha informado la Junta de Andalucía... ...quedan pendientes de una segunda toma de muestras en invierno. En el Pleno de Julio solicitamos los datos que se obtuvieron... ...por los medidores de polvo instalado. ...la respuesta nos la dieron